A mí me puedes destrozar mil veces, pero jamás te haré lo mismo, no lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel, solo me alejo y me vuelvo indiferente, pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces, algún día regresará. Y existen siete razones por las que nunca voy a devolver mal por mal. Número 1. Porque mi corazón no conoce de revanchas, venganza o represalia. Sé que la venganza puede parecer una forma tentadora de hacer frente a las personas que nos han hecho daño, pero en realidad solo perpetúa el ciclo de dolor y sufrimiento. Prefiero concentrarme en perdonar y dejar ir el dolor. Aprender a perdonar y dejar ir el dolor es una de las mayores fortalezas que podemos tener como seres humanos. Esto no significa que permita que las personas me hagan daño repetidamente o que olvide lo que me han hecho sino que decido no permitir que la ira y el resentimiento me consuman. Al dejar de lado la necesidad de revancha y enfocarme en mi propio crecimiento personal, encuentro paz interior y felicidad. No puedo controlar lo que otros hacen, pero puedo controlar cómo respondo. Al elegir responder con amor y compasión en lugar de venganza y represalia, me convierto en una persona más fuerte y sabia. Número 2 porque mi paz mental vale más que el rencor hacia alguien más. Para mí, mi paz mental es invaluable. He aprendido que no hay nada más importante que cuidar de mi propia salud emocional y mental. Por eso, he decidido que el rencor hacia alguien más no vale la pena y que no estoy dispuesto a sacrificar mi paz interior por nadie. Sé que puede ser tentador guardar rencor y resentimiento hacia aquellos que me han hecho daño, pero he descubierto que eso solo me hace daño a mí mismo. Cuando permito que el rencor ocupe espacio en mi mente, me siento ansioso, triste e incluso enfermo. En cambio, cuando dejo ir el resentimiento y el enojo, me siento liberado y mi mente está clara y tranquila. Por lo tanto, he decidido perdonar a quienes me han lastimado, no por ellos, sino por mí mismo. El perdón me permite dejar atrás el pasado y seguir adelante con mi vida. Ya no estoy atado al dolor y al sufrimiento de lo que me han hecho, y en su lugar puedo concentrarme en mi propio bienestar y en las cosas que me hacen feliz. Número 3. Porque la vida es corta, y perderla en gente tan pobre de corazón no lo vale. Creo firmemente que la vida es corta y que no vale la pena perderla en gente tan pobre de corazón. Me he dado cuenta de que hay personas que simplemente no valen mi tiempo ni mi energía y que es mejor alejarme de ellas para poder disfrutar plenamente de mi vida. A lo largo de mi vida, he encontrado personas que solo buscan causar problemas y dolor a los demás. Son personas egoístas, crueles y tóxicas que no tienen consideración por los demás. Y aunque al principio puede ser difícil reconocerlas, he aprendido a identificarlas y a alejarme de ellas. Sé que puede ser difícil dejar atrás a personas que alguna vez significaron mucho para mí, pero he descubierto que es mejor vivir una vida plena y feliz sin ellas. No estoy dispuesto a dejar que la negatividad y la maldad de otros me arrastren hacia abajo. Prefiero rodearme de personas que me aman, me apoyan y me hacen feliz. He aprendido que la vida es demasiado corta para perderla en gente que no merece mi tiempo ni mi energía. Elijo rodearme de personas que me hacen sentir bien y me ayudan a crecer como persona. Y al hacerlo, puedo vivir una vida plena y feliz sin importar las dificultades que se presenten en mi camino. Número 4. Porque yo ofrezco lo que llevo dentro y lo que llevo dentro es amor, no odio. Como persona, ofrezco lo que llevo dentro, y lo que llevo dentro es amor, no odio. He aprendido que la clave para ser feliz y tener relaciones saludables con los demás es cultivar el amor en mi corazón y ofrecerlo a todos los que me rodean. A lo largo de mi vida, he experimentado el odio y la negatividad que pueden sentir algunas personas. Sin embargo, en lugar de responder con más odio, he decidido responder con amor. Me esfuerzo por entender a las personas y mostrarles compasión y empatía, incluso cuando no están de acuerdo conmigo. He descubierto que ofrecer amor es la mejor manera de construir relaciones duraderas y significativas con los demás. Cuando ofrezco amor, me siento feliz y lleno de energía, y los demás se sienten valorados y apreciados. No importa lo que suceda en mi vida, siempre trato de ofrecer amor y comprensión a quienes me rodean. Ofrezco lo que llevo dentro y lo que llevo dentro es amor, no odio. Elijo ser una persona amorosa y compasiva en todas las situaciones y eso me ha permitido tener relaciones significativas y gratificantes con los demás. Al ofrecer amor, puedo vivir una vida feliz y satisfactoria y hacer una diferencia positiva en el mundo. Número 5. Porque el karma existe y le da a cada persona lo que se merece. Sé que el karma existe y le da a cada cual lo que merece, porque entiendo que si yo tomo el lugar de quien cobra venganza, estaré perdiendo mi tiempo. Prefiero amar, prefiero creer, prefiero ayudar, y no ofrecer mal. Porque entiendo que si yo doy aquello que otros me dan, en calidad de maldad, recibiré lo mismo. Es por eso que no me interesa pagar mal por mal. Creo que cada persona debe tomar responsabilidad por sus acciones, pero al mismo tiempo, creo que no es productivo ni beneficioso buscar venganza. Cuando alguien me trata mal, trato de entender las razones detrás de su comportamiento y no responder con ira o rencor. A menudo, el odio y la venganza solo generan más conflicto y dolor en lugar de solucionar los problemas. Por el contrario, Trato de buscar soluciones pacíficas y constructivas para resolver los problemas. En lugar de buscar venganza, creo que es importante buscar el perdón y la reconciliación. Perdonar no significa olvidar lo que ha sucedido, sino liberarnos del dolor y el resentimiento que nos causó la situación. No me interesa pagar mal por mal, prefiero buscar soluciones pacíficas y constructivas para resolver los problemas. Creo que la compasión y el perdón son valores importantes para vivir una vida plena y feliz. Número 6. ¿Por qué? Porque pongo en manos de Dios el daño que otros me hace y sé que Él responderá por mí. En lugar de buscar venganza o tratar de tomar el asunto en mis propias manos, he decidido poner todo en las manos de Dios. Creo que Dios tiene un plan para mí y que todo lo que me sucede tiene un propósito. Aunque pueda ser difícil entender por qué cosas malas me suceden, sé que Dios está conmigo y me ayudará a superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Al poner todo en las manos de Dios, encuentro paz y tranquilidad en medio del caos. Sé que no tengo que preocuparme por las acciones de otros o buscar venganza, porque Dios tiene todo bajo control. Creo que cada persona tiene su propio camino y propósito en la vida y que Dios está guiando cada uno de nuestros pasos hacia nuestro destino. En lugar de devolver mal por mal, trato de seguir los valores que Dios me enseña, como la compasión, el perdón y el amor. Siempre recuerdo que incluso cuando siento que todo está perdido, Dios está conmigo y me dará la fuerza para superar cualquier cosa. Al poner todo en las manos de Dios, Encuentro la paz y la fuerza necesarias para no devolver mal por mal. Sé que Dios tiene un plan para mí y que todo lo que me sucede tiene un propósito. Aunque pueda ser difícil en momentos de dolor y sufrimiento, confío en que Dios me guiará hacia un camino de paz y amor. Número 7. Porque al final de cuentas, el mundo ya está lleno de dolor y conflicto, que sumarme a esa trinchera es un desperdicio de tiempo. A lo largo de mi vida, he experimentado muchas situaciones dolorosas y he presenciado conflictos en diferentes momentos de mi vida. Me he dado cuenta de que el dolor y el conflicto son una parte natural de la existencia humana, pero también he aprendido que no es necesario sumarme a esa pelea. En lugar de enfocarme en el dolor y el conflicto, prefiero enfocarme en las soluciones pacíficas y constructivas para resolver los problemas. Creo que la venganza y la violencia solo generan más dolor y conflicto, mientras que la compasión y el perdón pueden ayudar a construir un mundo mejor. A menudo me encuentro pensando que el mundo ya está lleno de dolor y conflicto y que sumarme a esa pelea es un desperdicio de tiempo. En lugar de enfocarme en lo negativo, trato de enfocarme en lo positivo y en cómo puedo hacer una diferencia positiva en el mundo. Creo que, cada uno de nosotros tiene la, creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia en el mundo y hacerlo un lugar mejor. En lugar de rendirme ante la negatividad, prefiero enfocarme en la compasión, el amor y la paz. Creo que es importante difundir estos valores y ayudar a construir un mundo más armonioso y compasivo. Creo que cada uno de nosotros tiene el potencial de marcar la diferencia en el mundo y hacerlo un lugar mejor. En lugar de rendirme ante la negatividad, elijo enfocarme en la compasión, el amor y la paz para construir un mundo más armonioso y compasivo. Así, por eso prefiero que la gente caiga por su propia mano, sufra por sus propios actos, pero que no sea por mi causa. Yo prefiero dejar todo en manos de Dios.